lo que muy lentamente y siento que mi aire desaparece Encuentro de mal humor, pues despierto y tú no estás aquí sí. Trate de alejarme de tus labios, brago me dice que necesito de ti de mi cuarto, un rato pensando que todo sería mejor si te inhalo. No importa si está malo, un besito de regalo. Me siento tan extraño que no puedo interpretarlo. Y me doy cuenta que no te tengo cerca. Y me quedo fijamente mirando hacia la puerta. Pensando si correr, si buscarte allá afuera. Ah, pero es que te odio. Y es que hasta tu olor me molesta mis dedos. Me haces daño y eso vio de mí de una vez oh, Pero es que te odio oh, Y es que hasta tu olor me molesta en mis dedos Me haces daño y es obvio oh, oh, Aléjate de mí de una vez oh, Pero es que desde hace tiempo Tomé la decisión escondida Si apoderarme de ese vicioso cuerpo Y en mi aquí, sin poder respirar Un suspiro más y juro estoy muerto Baby arrancar todo tu olor de mi aliento, baby. Cómo te pido que me dejes solo, si soy yo el que busque y te enciende cuando me siento solo. Estás aquí esperando por mí cuando te pido solo, un beso, uno solo, solo uno, uno solo. Y estar contigo me enloquece, muy lentamente. Y Y siento que mi aire desaparece Pero no te puedo dejar Al parecer Estás aquí para destruir al ser humano Y en mis manos no hay poder Por primera vez puedo sentir Que algo quiero perder Al ver que no me haces nada bien Que no Antes del desayuno, sin motivo alguno Porque pienso y no hay ninguno Mi sonrisa ha cambiado de color Hasta mi tono de voz afectaste lo juro Consecuencias de actuar sin pensar en el futuro Escribo estas líneas de cansancio Pero al lado tuyo me doy cuenta Que solo resto y nada asumo Nada concluyo, solo miro que Consecuentemente me destruyo Porque igual te busco, te compro, te prendo y te fumo Pero es que te odio Y es que hasta tu olor me molesta me haces daño y eso, vía. Aléjate de mí de una vez. Oh. Pero es que te odio. Y es que hasta color me molesta en mis dedos. Me haces daño y eso, vida. Aléjate de mí de una vez. Oh. Y Aléjate de mí. Uh, uh, aléjate de mí. Uh, estar contigo, man. Tiempo tratando de alejarme de tu cuerpo, por el sabor de tus labios que trae mis recuerdos, malos no recuerdos, no recuerdos. No recuerdos no me me pero estoy tranquilo porque sé que algún día botaré todas las colillas del cenicero no y, una vez, no. y no te volveré a besar. Pero es que te odio.